El Pilar Europeo de Derechos Sociales es muy lindo, pero no nos olvidemos. El Pilar Europeo de Derechos Sociales es una declaración, es un programa de acción. Como dice el propio Pilar cuando se proclamó en 2017, es soft law, derecho no vinculante, derecho programático. Lo que hay que hacer es, en los Estados y la propia Unión Europea, Ponerse las pilas para adoptar medidas de implementación efectivas. Pero no nos olvidemos, no es eh, vinculante. ¿De acuerdo? Eso para que quede claro. Lo que es vinculante es la Carta Social Europea del Consejo Europa. Y esa es una asignatura que tenemos pendiente.